Buenos días, soy Daniel Geffner, miembro del Círculo de Sanidad de Podemos Valencia. Me presento las listas para las elecciones autonómicas. Desde este, el Círculo de Sanidad vamos a organizar una caravana blanca en donde cada día de todos los días de la campaña electoral estaremos en un departamento sanitario. Visitaremos hospitales, centros de salud y centros de especialidades. ¿Eh? Hemos llamado a los círculos de los territorios donde vamos a ir, que va a ser toda la provincia de Valencia, a que concurran. Es importante el tema de sanidad. No es casual que la partida presupuestaria de la Generalitat, la más importante es la de sanidad, con más de 5.000 millones de euros. Defendemos la asistencia universal, defendemos que los hospitales privatizados vuelvan al sistema público. Estamos contra el copado y estamos por la necesidad de que la gente participe en la gestión de la sanidad pública. Si quieres venir con nosotros, nos puedes localizar en caravana Blanca Podemos. Acude. Es importante porque la sanidad es un asunto que nos concierne a todos. Soy David Torres, participe en el taller Territorio Valenciano y en el número 3 de la candidatura de las del Podem para Valencia. En aquel este taller, volvemos a plantear una visión nueva del territorio valenciano desde una perspectiva ambientalista y ecológica. considerem que nuestro territorio ha sido castigado en la su sostenibilidad ecológica por todas las políticas, tanto económicas como sociales y ambientales, del Partido Popular. Planteemos especialmente un modelo productivo que siga respetuoso y beneficioso en el medio ambiente. El taller no planteamos como un taller de formación, sino un taller participativo, donde a replegar todo lo que pienso. la gente de Podemos sobre las nuestras montañas, el nuestro modelo productivo, el litoral y en general las nuestras ciudades. Buenas tardes, soy Antonio Montiel, candidato de Podemos a la Generalitat Valenciana. Esta tarde hemos tenido un acto aquí en el Centro Cultural de La Pechina con los círculos del país valenciano, los candidatos Junquiñonero, Quiñonero, César Jiménez, por Alicante y Castellón, respectivamente, y yo mismo. Esta sesión ha ido precedida de una serie de debates en las que se han discutido los ejes fundamentales de nuestro programa autonómico, se han recogido propuestas, se han aclarado dudas y se ha sentido como nunca el calor y el entusiasmo de las gentes de Podemos. Estamos preparados para gobernar. Tenemos una candidatura solvente y tenemos un programa lleno de propuestas para la comunidad. Podemos hacerlo, vamos a hacerlo y el día 24 de mayo empezaremos a construir un cambio político decisivo en la comunidad valenciana. Hola, me llamo Kepa Basave y soy el responsable de redes autonómico de Podem. Y bueno, hemos estado haciendo un taller de, de redes sociales aquí en, en Valencia. Eh, hemos estado dando una parte un poco más técnica y después tenemos la parte más teórica de comunicación y campaña. y bueno, Ha sido un taller muy, muy ameno porque ha sido con la gente que estamos trabajando normalmente. Hemos estado compartiendo dudas, problemas y hemos ido solucionándonos y viendo cómo es la, la mejor manera de llegar a, a la gente a través de las redes sociales con las publicaciones de Facebook, de Twitter, de las demás redes y de hacerlo más dinámico tanto en los pueblos y en las asambleas como a nivel general y llegar al mayor número de gente de cara al, al 24 de mayo que, que es un momento muy importante para el cambio en nuestra comunidad. Soy Angela Ballester, directora de campaña de Podem. Estemos en un taller un trabajamos la campaña amb la gente. Nosotros siempre hemos que Podem es la herramienta al servicio de las personas para per el cambio político. No podemos hacer una campaña sin las personas. Podem es la gent y la campaña la porta a la gente. y Esa campaña es la campaña de la alegría, es la campaña del futuro. Es la campaña de David contra Goliath. Y ahora David ya ha demostrado que puede a las grandes maquinarias y David ha demostrado que va a ganar las instituciones para la gent que va a ganar esas grandes maquinarias. pero yo diem que el momento es ahora. Hola compañeras y compañeros, soy Sandra Mínguez corral y me presento como candidata a la Generalitat por Podemos. Nos encontramos hoy aquí, en el Centro Cultural La Pechina, eh, impartiendo unos talleres y unas jornadas llenas de ilusión y positivismo para recuperar las instituciones y devolverlas a la ciudadanía, que es lo que todos nos merecemos. Talleres muy, muy, muy importantes que nos afectan mucho a las valencianas y a los valencianos, como pueden ser empleo, modelo productivo, talleres de formación, como pueden ser redes o comunicación, y, talleres, y un taller muy especial que es territorio valenciano. Porque el momento es ahora y a todos ¿Podem? Podemos. Las políticas de austeridad han afectado, han afectado ya a la mayor parte de la población, mientras que algunos muchachos no dicen cumplirse. Tenemos eh, noticias últimamente del caso del, del postre diputado. Pensaba saben que el postre del diputado, de diputado Carlos Fabra era peligroso, pero no, anda. de que no he encontrado al Partido Popular no es prefecto de haber ocupado... practicado durante este mes. y por tal, no aceptaremos una renovación de o de fuerzas políticas que cubren pero mientras que todo continúa igual ¿Volemos hacer políticas pero una una mayoría social? La que ha matado ser retalladas en los servicios públicos y en las economías familiares ¿Volemos explicarlo? Como dije antes, porta a porta barrio a barrio, pobre a pobre y comarca a comarca. Que tema aquí y también se involucren en el que aún no están pero a los que convidaremos a escuchar al tren del campo. A Lescomartes de Castelló sabemos la importancia de estar visibles en la campaña. Cuantitativamente, Lesco, en la nuestra provincia, requerís de más mensuales que a la resta tenéis misa ventaja. Pero eso presente una presencia continua a las carreras y a sus chas de comunicación, es permitir superar el que aún digo el desenqueste. Y así sumar mol, más meses con los que Chuns han conseguirán a los comarques de Valencia y Galicán es permetrarse la fuerza mayoritaria de los valencianos. Esa, poder. la gente de los comarques del sur os pues necesite. Somos la gente y hemos venido para hacer frente a quienes gobiernan para el 1% de la población. Somos parte de la calle. Estamos en los mercados, somos trabajadoras, asalariadas, amas de casa, somos peluqueras, enseñantes, médicas, somos periodistas, gente que quiere llegar a fin de mes sin miedo a sacar adelante a los suyos mientras maneja su taxi, espera en la hora del paro o hace el pan cada mañana. Hemos venido y estamos aquí para reclamar y para gestionar lo que es de todos y a todos corresponde. Hemos venido a defender nuestro territorio, nuestra sanidad, nuestra escuela, nuestra cultura. En 1978, la sociedad, esta sociedad nacida de una dictadura inacabable, conquistó una democracia débil que iniciaba una nueva ruta. El estado de bienestar y las libertades conquistadas eran la historia pendiente de una sociedad arrasada durante 40 años. Muchos años de espera, muchos años de miedo, de silencio, muchos años de resistencia de varias generaciones que no se rendieron, que no nos rendimos ante las derrotas de una oligarquía sin límite en su avancia. Del 78 aquí han vuelto a pasar casi otros 40 años, y van 80, en los que hemos comprobado el agotamiento de aquellos compromisos y hemos sufrido las consecuencias de quienes han convertido de nuevo el poder político en el gestor de los intereses de la poderosa minoría. Tenían en qué mirarse, solo se han dejado ir. Y ahora nos oímos contar el dinero las emisoras que llegan hasta nuestras casas. Y nos vemos sentados en los banquillos, acusados del saqueo al que se entregaron porque creyeron que el patrimonio de todos era una cosa suya. Lo llaman democracia y no lo es. Gritó la gente, gritamos, hace ahora cuatro años la inteligencia colectiva hizo posible que las plazas se llenaran de jóvenes y que la gente mayor cambiara el hogar del jubilado por las asambleas eso lo vimos, fuimos todos y todas protagonistas tanta energía, tanta voluntad de cambio se convirtió en una potencia política hace ahora algo más de un año y Podemos dio un salto un salto necesario para iniciar la regeneración de las instituciones en nombre de esa inmensa mayoría. En ocasiones, en pocas ocasiones, la historia nos ofrece a los pueblos la posibilidad de ocupar un lugar preponderante. Y aquí estamos, dando cara para cambiar el orden de las cosas. Aquí estamos para César. Nadie. Nadie dijo que iba a ser fácil. Venimos con la gente a defender los derechos de las mujeres, la mitad de la población, esa que forma, eso que en economía se llama capital social y que no es otra cosa que el verdadero colchón de una sociedad que se sustenta con el esfuerzo físico y los cuidados y es de solo una parte que trabaja en casa y cuida de su que sin reconocimiento y con esfuerzos invisibilizados a veces ven empobrecida su, su futuro y su propia vida mujeres mayo, que son ya mayoría de las universidades que son fuente de riqueza y de prosperidad y que tantas veces ven al ser madres cómo su futuro queda empobrecido mucho talento, muchas capacidades mucho amor, muchas Muchos esfuerzos sin contrapartidas. Pero nosotras hemos venido aquí con la fuerza de la gente, con la fuerza de todos quienes formamos Podemos, para pedir, para ser más mujeres en política y para hacer más políticas para las mujeres. Porque los hombres también tienen derecho a disponer de tiempo para el cuidado de los suyos. Y vamos a abrir la puerta a la corresponsabilidad entrando a fondo desde el centro de la vida. ellos, los Goliath, los Ruz, los Fabras, los Ortiz, las Aguirres, la Rita de definen su realidad, que dicen que es la nuestra, pero no nos conformamos. Hoy, en el día de la madre, decimos sí, que las queremos, a ellas, a nuestras madres, a las que nos parieron, como no quererlas. Venimos a honrar sus esfuerzos, los de tantas mujeres que desean ser madres, sin acabar por ello por sus carreras laborales, independencia. Venimos a poner las libertades y la maternidad donde están, en el centro de la vida. A poner en marcha medidas que incentiven la corresponsabilidad para la crianza y los cuidados. A decir que la maternidad es un asunto tan colectivo como individual. Sea la familia como sea, que los tiempos han cambiado y entre tanto dolor, también han traído cosas buenas. Los hombres deben ser y quieren ser buenos padres y deben disponer de tiempo para poder serlo. Ser política. Solo así trazaremos los nuevos retos de la igualdad. La maternidad no puede ser el freno de la independencia económica de las mujeres ni un parapeto frente a su carrera profesional. La maternidad no puede ser el inicio de un camino hacia la precariedad. Lo haremos realidad desde la generalidad a la que vamos a llegar tras el 24 de mayo. Nadie dijo que iba a ser fácil ni que el miedo se alejaría de nosotros para siempre, aunque estemos juntos. ¿Quién me va a decir? Hace apenas cuatro años, cuando todo parecía de nuevo perdido, en un mar de impotencia, la gente se levantó del sofá frente a la televisión y tomamos la palabra. Mientras la banalidad del mal, del mal como decía, como decía Nahar, parecía haber hecho carne en tantas conciencias. Pero las plazas se llenaron de una multitud que dijo basta. Y desde entonces ya nada volvió a ser igual. Ahora ellos, los de la vieja política, imitan a esta joven organización que ha cambiado el tablero político. Y los unos se quitan las chaquetas, los otros hablan de la gente humana, ni normal y corriente, y los demás allá parece haberse embachado con el lenguaje de la tuerca. La gente, pues también, convertida en mareas, ha dicho basta. Y el bipartidismo no da crédito a lo que se le viene encima. Y usan el miedo contra nosotros, viejo recurso de los Todopoderosos. Pero tienen pies de barro y lo saben quienes han instaurado la gestión mafiosa en estas instituciones. Lo saben quienes ocupan los despachos del 1975. Ahora ellos también tienen miedo. Estamos en un momento histórico, una oportunidad de cambio que no se presenta más de una vez en una generación. A mí me ha tocado dos veces. Venimos a gobernar, a barrer a fondo las instituciones. A poner la mesa con lo que es de todos y para todos, a repartir equitativamente, a pedir más a los que más tienen, a ponerle freno al despilfarro, como hacen las madres, las sabias madres. Con la energía que nos ha traído hasta aquí, hemos cambiado ya la realidad. Ahora, con toda esa fuerza y con todas nuestras capacidades puestas al servicio de lo colectivo, vamos a darle un giro a las políticas de austeridad y ponernos al frente de la crisis al servicio de la gente. Hemos de respirar a fondo, tomar distancia de la agenda política que el poder nos pone por delante de las narices y desplegar un nuevo abecedario, el abecedario de nuestro propio proyecto. Somos dueños de nuestras vidas y somos nosotros, somos nosotras quienes debemos determinar en qué invertimos nuestro tiempo, en qué invertimos nuestros esfuerzos. Nuestra vida en común, nuestra felicidad como ciudadanía está en juego. Que nadie nos pida que esperemos, que nadie espere que volvamos a callar frente al tirano. Somos, y solo podremos vencer, el miedo agarrados de la mano y dando uno, otro y otro paso más, pasos al frente. Y al ponerme en pie, dice un poema, otros que vagaban, invisibles como yo, también se levantaron. En el Cementerio de Valencia, hay una lápida sobre la tumba de una mujer fundadora de la Organización Mujeres Libres, Lucía Sánchez Saudí La escribió su compañera y de ella dice, ¿Acaso es verdad que la esperanza ha muerto? Un mar de gente puesta en pie que viene a nuestro lado y sabe ya la respuesta. La esperanza está de nuestro lado y el cambio es aquí y es ahora. casi sin ser cosas <risa> eh, Estoy muy contento de que esté hoy aquí. Entiendo que, que esta tarde del mes, que es casi una tarde de Steve. es muy difícil en esta calor, eh? y en esta calor no aguantar, pero yo creo que la gente puede precisamente es caracterizar por eso, ¿no? para, ser, pues, para evitar en circunstancias adversas, y ver. Hacerse fort, hacerse fort, hacerse costar, los momentos más difíciles. Yo quería eh, hablar de los Andes, quería hablar de eh, qué es el que tenéis, qué es el que se espera, y quería recordar algunos de, de las reflexiones que van a al matiz del siguiente podemos. Los Andes vivían un tiempo de emergencia de excepcionalidad, que es va a caracterizar eh, no por la crisis económica, que es una crisis económica de, de, a base mundial, sino por unas circunstancias particulares de España que exporten a que la nuestra crisis, la nuestra versión particular de la crisis en España y en la comunidad valenciana siga excepcional. ¿Por qué? En primer lugar, porque que los artes ya venían a asistir un, a un proceso de concentración de poder y concentración de riqueza. En que había visto un sáenz que semblaba que, en que fuera un desbordamiento de todo, alguna parte de, este de los beneficios de los de prosperidad se haría repartir entre la mayoría social. La posta decidida por modelos de de los inmobiliaria etc., generaba al menos una cierta un benestar, una cierta distribución que no era estructural, porque el estado del bienestar estaba allí de construir, pero de alguna manera acallaban acallaban las demandas de escasez de la ciudadanía. A qué veces, pero nos notaba que este se invertía en educación, que es desinvertía en sanidad que se desinvertían en de tantas otras cosas que alaba, eran terrenos que alaba guanyant el sector privado. Aquí esta situación es plata, y la apariencia de prosperidad es plata de la crisis, y además eh, suposa rápidamente una reordenación de los poderes. Los poderes económicos y el poder y el servir, el poder político acta la reforma de la Constitución, de artículo 60 entre sí, y exporta rápidamente no a una duda realidad, no a soles cau el ver que apagaba la realidad que se estaba construyendo en el de esta falsa prosperidad, sino que además declara sen, sense debate y sense referendum entre el Partido Socialista y el Partido Popular una fase en la cual la retribución del deute que haría generar un fundo de especuladores anaba a ser retribuida en carácter prioritario respecto de la inversión en sanidad, en educación, en bienestar social, en definitiva, y por tanto anaba a tumularse el proceso de construcción del Estado y de consolidación del Estado de la, de la Esta realidad. A la crisis bipartidista que encarna esta lógica de concentración dinámica de poder es una de las, eh, digamos, de los elementos que ensanchuda a ir a desplazas y a carrer en la protesta del 15. Ya había notado, ya había notado un certo, un certo cambio en el sentido de las movilización al votar de la ayuda contra no a la guerra. Pero de alguna manera esclata la indignación y es simboliza en el quince. El problema del quinceema es que 15M, en discutir el quinceema ma, a en menos interesado que otros, era que era radicalmente democrático, pero escasamente eficiente en términos de producción política. Lo que va a aportar el quinceema es la visibilización de un cambio cultural. Lo que va a aportar el quinceema es una desarticulación del tablero de las hegemonías, pero no va a trobar una expresión política adecuada. Ahí explica pero siempre que la comunidad valenciana días de guanyar en una mayoría absoluta, impresionante, de nuevo el Partido Popular un millón ochocientos mil votos de las elecciones autonomías. Es decir, ni había una transversalidad en la indignación, ni había casi, tot un sentimiento y difoso pero ayer no tenía, no, no trobaba una expresión política adecuada y el que va a hacer, de alguna manera, la gente de, que va a insertar Poder va a hacer una hipótesis... siempre que hay? ¿se que que ¿eh? eh a hacer él. Eh, siempre la gente que va a insertar el proyecto de Política y de Poder va a, una, va a formular una hipótesis Correcta, el diagnóstico correcto de la situación. Y es que ni había que transformar a esta <coughs> mayoría social de indignación en una mayoría política de Eso suposaba trabajar en una lógica de transversalidad, trabajar partiendo de la base de que ni había un amplio sector social que no era un sector o no eran sectores que se identificaron en el exposicionamiento los ideológicas habituales, sino que ni había ha que hablar a una construcción más transversal, más mesura. La, la verdad es que es va a ayudar también la crisis del Partido Socialista, la crisis del liderazgo de la izquierda tradicional y la posición cómoda en la que algunos sabían mantener la oposición y, sobre todo, en la traición que va a suponer la, eh, la aprobación de la reforma de la Constitución del artículo de 63. De eh, de todas manera, aquí está este aquest proceso que exporta del que hablaré de las elecciones eh, europeas de 2014, que eh, demuestra que la hipótesis era válida. Demuestra que un partido en apenas cuatro meses de vida va a poder haber pegado 1.250.000 votos, pero que va a fugir de ahí. Que es Bolívar, citar eh, como eh, tabler de juego, que era disfrutar algún despojo a Izquierda Unida, Unida en el marche izquierda eh, es, eh, del tablero. La yochita de la transversalidad, la yochita de, de transformar la mayoría social y mayoría política de cambio, va a funcionar y nos va a dar una gran victoria. Aquí esta gran victoria es precisamente el que va a hacer cambiar la percepción de los poderes. Respecto de mentre Mientras que, no pisar de ser una fuerza exótica en un de liderazgo mediático, en una novedad comunicativa, mientras a soles podía ser de tal vez un o ningún escuela de las elecciones europeas, Podemos va a en una cierta, eh, un también de mitjans y se una cierta simpatía entre una parte de la intelectualidad y el Stertulian. De el problema va a ser cómo va a funcionar la hipótesis y es va a demostrar que era posible construir esta mayoría de cambio. desde ese momento poder es va a convertir en el enemigo en número uno por eso va a reformular la oferta de liderazgo del Partido Socialista pero eso va a ser una, una marca blanca del Partido Popular que es Ciudad a que estos jóvenes que se presenten como un cambio tranquilo, un cambio seguro. A que estos jóvenes que vayan haciendo apariencia encantadora, amable, eh, el que el neoliberalismo mestú. La idea principal es impedir que podemos aplique a una nueva convocatoria electoral y que aplique en condiciones de hacer posible este cambio político. Y por tal, de eso también vamos a hacer el esfuerzo de intentar hacernos veis lo más rápidamente posible. es campaña de, de, de, de desprestigio, estas andanadas contra el Monedero, el tema de Venezuela, el, el, el tema de los ataques a reformas o a otras compañías y compañeras, era la estrategia para enveguir al poder para desacreditar a los líderes y al mismo se presentaba la marca blanca como un pacte, una reforma tranquila que además que utilizaba en parte era de nuevo periodo. En a un momento excesivo así. En ampliar un momento en el cual esten unas elecciones estatales en tres episodios. Estrechamos una batalla que no solo significa un cambio reformista de poder, que no solo significa un cambio es de estilo, que no solo significa una eh, renovación de la convivencia ciudadana, sino que significa también impedir una salida oligárquica de la crisis. a está crisis, a soles ni a dos Respaldos del cuales pone que la exida de la crisis supone una reconcentración de poder económico y de poder político, y, por tanto, más del 30% de la población. Se está normalizando, y es muy peligroso la idea de que la recuperación se empleos, se creación de empleo. Se está interiorizando la idea de que es posible recuperar una. Vota de bienestar, sense necesita de incluir a buena parte de la sociedad, se está interiorizando un discurso que es el discurso de una isla oligárquica de la crisis de la reconcentración de la riqueza y de poder en poques manos. De la del prebando a está poder. Los no entren en componentes, los altres son gente que no entra mal, en la mera había que una reforma de la Constitución como la que se va a plantear en agosto del, 2000, del 2011. ¿Verdad? Nosotros en este momento somos el enemigo. Y yo estoy orgulloso de ser el enemigo. Estoy orgulloso de que la gente de poder, los hombres y los dones de poder, donen por un día abans un, a los poderosos. al poderoso. Estoy orgulloso de que nosotros. H despegue el bipartidismo. La tocar de moda. Recordé que en las elecciones de 2009, en las elecciones europeas, el Partido Popular y el Partido Socialista, Chutz, sumaron el 80% de los votos. En el 2014, va a salir el 49% en 3-2. El Partido Popular va a perder 2.600.000 votos. El Partido Socialista, 2.600.000 votos. ¿Qué dir? ahora 100 millones de votos, una orfandad tremenda. En aquesta orfandad, entre los votantes, votants los decisionistas y los orfans, va a trobar el poder la cegua real electoral de 1.250.000 votos. Aquella cifra se puede multiplicar en todo el territorio español en las propias elecciones autonómicas. aquesta cifra en se puede multiplicar en, properes, en la propia elección general en noviembre del 2015. Es así. Estén donando una batalla decisiva. Estén donando una batalla que suposa recuperar las instituciones segregables. Que suposa enfrentar el balanciamiento, la incompetencia y la corrupción que ha podrida de nuestras instituciones. Estén enfrentando en el caso Valenciano la etapa más negra, más negra de la nuestra historia. Dos presidentes de Scots, procesados. trece miembros de sucesivos gobiernos del PP, procesados. Un fund de regidores, de alcaldes, todos los presidentes, no ha habido provincial que en el seu cas de Manchet y el segundo caso de eh, corrupción. El caso de Aracán, el caso de García Ripoll, el caso de Fabra en Castellón y ahora el caso de Rus de Valencia. La clau que nos va a aportar a hacer el análisis correcto, aquella hipótesis que nos va a permitir el éxito de las elecciones europeas, continúa sin falta. el de construir una mayoría social. I eso supone hacer un discurso que, mano, que tenta la mano, que tienta la mano, que los portes de poder, la confianza en poder a chicos y mitos empresarios, a autónomos, a familias, a a dudas, a dones a hombres a gente que creo que cal hacer un cambio y que ese cambio es posible Este, con vos días en un momento decisivo. bien el otro día un compa este, este que es que es que aquí un estrés especial a la nuestra construcción de organización al nostre, al proceso electoral a la presión permanente de los de comunicación y del SNMIX, en sumar otros problemas que nos han hecho patir un estrés especial. También es un estrés que, de alguna manera, nos fa sofrir sufrir perquè porque los alpes son cheques de estilo. A banda de todo, a banda de las sensibilidades, de matizos, a banda de les y de taranar, a banda de. Hay que poder hablar y siempre poder resolver democráticamente el poder. Abarra de eso. Los antes son gente que se estima. ¿Verdad? Vais a recordaros a soles, vais a hacer a un repas. Miren, los antes se han tres grandes etapas: la etapa en la que está bien en el perverso, la etapa de la indignación, la etapa que queden en la gente del 15, en El marees. En aquel momento es dijeron recordaba César. Esta no es la forma de hacer las cosas en una democracia. La segunda etapa es hacer un diagnóstico preciso, un diagnóstico objetivo, un diagnóstico que se va a hacer traer en las elecciones europees. i Y mucha gente, mucha gente va celebrar ese diagnóstico. Hoy estamos en una está Esta tercera etapa es la etapa de los procesos electorales autonómicos. Y nos Presentarles millones de propuestas, tenerles millones de propuestas, como bien quiso, a la comunidad, para al país. Pero los no cremen, no cremen, no cremen, no de una cremen, Los cremen, no cremen, no cremen, no cremen, no cremen, no un abandonar las plazas ni los carreras. Nosotros haremos aportar la veu de las plazas y del carrer a las instituciones. Nosotros no abandonaremos el diagnóstico manteniendo la mateixa hipòtesi de lluita lucha de reconstrucció del pacto de convivencia democrática i de enfortiment del estado del bienestar. Nosotros queremos enriquecer este diagnòstic en la opinión de la gent. Nosotros governarem con en i per la gent. Nosotros no anéis a en embaucar per la boqueta de los despachos. No anéis a que la boqueta del Parlamento es confonda. El nuestro spy es el spy de la gente. Nosotros tenemos una obligación. Nosotros no estén en, el, en la política pero hacer otra cosa que treballar per la gente, que las instituciones al servicio de la gente. Estas elecciones... No somos una etapa más en un proceso de construcción colectiva de un proyecto de país, de un proyecto de campo. A partir del 24 de marzo, les veus del carrer y de las Clases estarán también en los Corts Valencianos. Gracias. Este en un, un 1% de denuncias falsas en caso de violencia de género, que es exactamente el mismo porcentaje de las denuncias falsas que se presenten en cualquier momento. Eso no hay una incidencia especial. especialización inteligente de la Unión Europea y también exige a los institutos tecnológicos existentes existan el de de que de ser desempeñar y deberán de incorporar también un proyecto de, go de gobernanza que incorpore la participación de los investigadores y una estructura que siga lo más transparente posible para evitar también algunos, en algunos casos de endogamia que ha abundan a la hora de la distribución de fondos para investigación. Pero una otra en materia de educación, efectivamente nosotros tenemos un proyecto con las misiones de educación que incorpora también el reconocimiento de, la, de las diversidades, la necesidad también de recursar, de más avanzada, de más radio, de reconocer de de de de de de la vida sin etc. Y una cosa que se interesa mucho y que mira también lo que hemos la compañía es que volvieron a introducir una figura que la gente de igualdad en todos los niveles escolares. La gente de igualdad escolar era que ni no es una política transversal que mejore la formación en igualdad para, prevenir la, para fomentar la tolerancia, para fomentar la convivencia, la democracia y para prevenir la violencia y especialmente la violencia de género. Por tanto, yo creo que eh, aposté en un modelo educativo que que ayuden a formar personas que además de ser ciudadanas si muy responsables, sigan también ciudadanos y ciudadanas misterias.